un nuevo vídeo del canal, bienvenidos a World Thunder soy Chacal para los que no me conozcáis y esta nueva partida los amiguitos de Gajin nos meten aquí en dominación avance hacia el ring esta vez, esta partida la vamos a jugar con tanques rusos un BR de 7.3 es el que marca pues tanto aquí el T-54 como el object Empezamos Arrancando desde la zona norte Y evidentemente Voy hacia B oh, Casi te toco <ríe> Vamos T-54 Es un tanque de los rusos De los que más me gustan Vaya Últimamente es que yo no sé Pero es que ahí los flagueos son constantes Bueno, vamos hacia B todo el mundo, toda la pastilla. No voy a llegar ni de los primeros. Este tanque no es excesivamente rápido. No tiene mal blindaje para ser un tanque medio, sobre todo todos blindajes inclinados. Las fuerzas enemigas han tomado una zona. En la zona C. Venga, nosotros tomamos zona B. Venga, humo. Ahí, para que nos vean. Vamos a empezar a caer la artillería como siempre. Venga, listo en este tipo de escenario, en este en el avance hacia el ring justo, venga, eso me, eso me ha tocado, eh... vaya, esto, esto no sea un lag, vaya un lag, madre mía, el señor, venga, impacto, venga, las bombas han hecho efecto, este pasillo, esta calle paralela que hay de entre la zona B y la zona C, yo creo que, en mi opinión, es, Pues es una zona, pues. Sí, es. Prácticamente clave en este escenario. Pues el avance por aquí es bastante rápido. Si tomas B y tomas C, poco a poco puedes ir arrinconando a, al enemigo hacia A. O hacia sus dos respawn. Entendido. Y. Bueno, aquí empieza ya. Empieza ya la batalla. Venga por ahí, yo creo que se estaba muerto ya, no, tenemos dos tanques ligeros al final de la avenida venga, disparo por aquí, a ver, a ver, a ver Venga, seguimos y con los lagueos constantes últimamente, no lo no sé, adelante vamos nadie por aquí yo por si acaso aquí me quedo fijado y venga listo venga Boy, madre mía estamos últimamente vamos aquí al pasillo este este pasillo, ahí mi compañero haciendo su trabajo mx 10 eso era un BMP tanque ligero que salía antes marcado pues y sigue habiendo dale un tanque medio tanque medio pero justo en la esquina donde hemos dejado, venga, artillería, tenemos disponible la artillería vamos a asomarnos por aquí, venga, hay que un tanque ligero la artillería, muchas veces te puede servir de ayuda en un momento un apuro pero si necesitas echar un cable siempre vamos, yo recomiendo siempre ir a por los tanques ligeros porque son los que suelen caer un tanque medio ya es muy difícil, venga vamos a ver que no me encuentro por aquí que la artillería le pueda hacer daño te puedo hacer pupa y estorbar, pero destruirlo, un tanque ligero sí. Nadie por aquí, nadie por allá, habrá alguien, no lo sé. Yo creo que va a ser hora de ir lanzándose, venga, oh, ahí ha caído otro, ah, tengo un compañero ahí que está haciendo un curro tremendo. Esa es la zona de aparición, por donde me pueden venir, justo el respawn está justo a la derecha de donde estoy yo. Venga, compañero, ahí se está batiendo el cobre. Vamos para allá a echarle la mano. Venga, los jardines, tenemos a uno por allí, parece que está bastante lejos. Venga, vamos a buscar... Ah, eso es un misil. Un misil y mi compañero ha caído. Venga, que hay por aquí. Aquí hay algo... Parece que está muerto. Sí, este es mi compañero. Posiblemente venga, pero me miren por el respawn. Vaya lagueo que tengo. Yo no sé, madre mía, ¿cómo estamos hoy? Buah. Es imposible tener una partida en condiciones tanque. Ligero, aquí, a mi derecha, vamos a ver. venga bueno, pregunta que americano. Venga, vamos, reales ¿What? Oh. Y, y un Mar de, pero ¿qué ha pasado ahí? Pues no me lo explico. Debe ser ese lagueo, ese cambio. Venga, ese. Vaya, vaya. Esto, esto, esto se está complicando esta partida. Venga, a ver si me.. Venga, a ver si. Nada. Muerto. Ese disparo, venga, si sí, le, le he entrado por toda la barriga aquí, venga, un BMP, este no me ha visto, vamos, venga, bien, una latita fácil de derribar, pero ese tanque, ese tanque americano, no, no, no me explico, tengo un tanque pesado justo al final de la calle, siguen cayendo petardos, venga, ese tanque lo tengo justo ahí. Si salgo a C posiblemente bah, Antiaéreo Antiaéreo, ahí No, no, pegado, pegado Vaya, mira dónde está, no me ha visto No me lo explico Bueno, pues nada Venga, amigo, no me va tan fácil Pero qué raro Que no me haya visto Será por la sombra, pero es que, es que encima El tanque ruso, el ruido del motor es bastante Bueno No me ha visto, listo El tanque pesado sigue ahí y pues no hay ningún. Ah, en el jardín tengo otro tanque medio. Venga, ¿por dónde van a venir? Ese no lo veo. Venga, bombas por ahí. Limpieza el jardín. Pues ese no ha caído. Ah, ese era el tanque pesado. Me siento tres. No me hubiera librado ni de coña. Ah, ya venía otro. ¡Qué desastre! Venga, vamos con el bichito favorito, con uno de mis bichitos. Venga, el t 34 -100. Vamos, venga. Vamos hacia. Pues hacia B. A ver qué me encuentro. Según vea. El tema. Venga. Pues tiramos recto. O vamos por el jardín ya, venga, se están acercando a ver un tanque medio venga, vamos a cubrirnos, a ver si por aquí le podemos sorprender no, mi compañero, este, el de antes, se ve que tiene vehículo de apoyo, ha vuelto a salir otra vez con el mismo, con el EBR aquí ya, esta partida tan avanzada, te pueden salir por cualquier parte, vamos a ver, B, están tomando B ese tanque medio está tomando pero no veo nada, nada de nada mucha artillería pero el tío sigue ahí o oh, parece que no, no, pues ha dejado de conquistarse, eso significa que ha caído Medio, eso, ese ataque aéreo. Yo no sé si era un amigo o enemigo, no me he fijado. Ahora ya, venga, oh, este quién es, este quién es, venga, no me jodas, tío, lo podía haber destrozado. Venga, sí, venga venga, extintores, vamos, humo, bien, esa marca ha servido para la aviación. Venga, vamos a seguir reparando. Aquí oh, me da, aquí me da, ah. Ahí hay uno, y se mueve Pero yo creo que este no ha sido Ah, estoy muerto Ahí está, eh, Leopard Y ese tiro ha venido desde delante Correcto, una carga hueca Aquí, tomando B Está el amigo Leopard Venga, ahí el S6 Estos han recuperado C Y están tomando B Me calí ese 6 quecito premio, ligerito. Eso debido a ser artillería. ¿eh? Bueno. Ah. Tenemos a alguien por aquí que nos está arreando porque mi compañero no ha caído. Es Hocha y ese japonés, que creo que era un japonés. Yo creo que ha sido un impacto. es que no se mueve. Está acá, está muerto. Pues por aquí, por aquí tenemos al amigo Vamos esperar un poco de apoyo a ver si. Entre varios, por lo menos, si yo caigo, los demás que vean de dónde ha venido el proyectil. Si por lo menos podremos abatir a este tipo. Pero lo tenemos por aquí. Está el acecho. Por mi derecha. Por mi derecha. Porque si el japonés cayó justo por ahí. Y a mí me dio. Pues yo creo que en el costado lo refilón. No me había de lleno. Solo sé que va a venir por ahí el disparo. A ver si ponemos un poco de oído. No, no oigo nada. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Si el cabrito se decide. Eso que oigo es. Es un compañero. Tanque medio. Malo será. Bueno, ahí parece que ha caído. Malo será que no. Que siga ahí. <ríe> ya es jugársela. Pues venga. Ojito. compañeros tomando B ahora están tomando y esto ya es una lotería cuando está la partida tan avanzada ya no sabes por dónde te pueden salir ya no tienes controlado ningún flanco venga ya hay tema Las han una y no sabes por dónde te puede salir Bah. Ese que ha caído. Venga, ese es el enemigo. Pero a mi derecha creo que ha sido un aliado. Venga, ya de perdidos al río, que maldad. Venga, vamos avanzando. Ya que sea lo que sea. Muchos cadáveres, pero por aquí no veo nada. A ver, a ver, a ver. ahí mi compañero ha hecho un buen trabajo ese no lo, no lo veía. Yo estaba justo detrás de todas esas montañitas de chatarra o tierra en fin, lo que sea pues nos estamos acercando a ah. que ataquemos a, ah, dice uno pues si, sí, no es mala idea ah, ese antiaéreo, ahí... Sí. ese que están marcando, ese es el que dispara ahí ahí cerca de C pues mi compañero ha caído lo que no sé si el otro ha caído también. Bueno, pues prácticamente A lo tenemos ahí. Y aquí en el jardín de las flores que tengo detrás, pues no sé yo qué va a pasar. Si queda alguien o no. Ahí tengo un cazacarros amigo, justo a mi izquierda. Venga, pues nosotros vamos a por A. Vamos a tomar la zona. Venga, mis compañeros tomando A. Ya deben de quedar pocos enemigos. Poquitos, poquitos Este es mi compañero inglés que antes me ha adelantado Venga, ¿qué te pides? ¿Ayuda? ¿Qué pasa? ¿Hay problemas? Venga, está marcando uno ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién? ¡Ah, hombre! Míralo, ya está Venga Un marder Un marder, creo que así Sí, venga, vamos, perfecto Nada, gracias, chaval <ríe> No pasa nada Tomando a Venga, ahí IS-6, tomando a... Venga, aquí detrás del cadáver Bien Dos bases Muy vale, bien, muchacho Bah, misil No me jodas, tío Veía unas lucecillas ahí Pero hasta que no he puesto los binoculares ya era demasiado tarde. Venga, salimos con el objeto. Esto ya está ganado prácticamente. Pero vamos, ya, tres tanques destrozados. Menuda. Bueno. Bah. Por... No, por ahí no hay salida. Vamos. Venga, proyectil de flecha. Tengo que 6 cargas de hueca. y 16 proyectiles de punta de flecha. Venga. Ah, esto ya parece que está. Liquidado, vamos a intentar que no nos maten. Por lo menos, por lo menos, eso venga. La miran 300. Está bien ahí en el jardín de las flores. Ahí lejos, ahí hay gente fuera. Venga, esto está acabado. me Misión cumplida. Alguien me dispara. Bueno, misión cumplida, menos mal. Pero qué desastre, tres tanques destrozados, T-54, el T-34 y el ISS. pero el T-54, vaya manera, venga, quinto, 32.000, estupendo, tres objetivos terrestres destruidos, zonas capturadas, dos, no está mal, perfecto, pero tres tanques destrozados, madre mía, es demasiado, la reparación así bueno, que vamos a hacer esto ha sido todo en dominación avance hacia el ring espero que la partida os haya gustado cualquier comentario que me dejéis se agradece que qué opináis sobre los tanques rusos sobre este escenario y bueno no quisiera olvidarme de que para todos los que os interese ingresar eh, un escuadrón para jugar World Thunder abajo en la caja de la descripción tenéis Enlace de Discord para juntaros al escuadrón, a los que os estéis interesados, vais en el escuadrón, es bastante divertido. Y también os dejo un enlace de Twitch de nuestro compañero Draconianus, que todos los jueves su canal, hacemos un directo a partir de las 20:30 aproximadamente, siempre que podemos. Y jugamos prácticamente ahí todos los del escuadrón, los que ese día podamos jugar, pues ahí estaremos invitamos ahí tenéis el enlace y tenéis el enlace de discord esto ha sido todo muchachos espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en un próximo chao